Si me conoce por mi furia, por estar siempre encendida Al toque te pincho el globo, un repecho en su vida. Que yo nunca me equivoco, invoco al vicio y la bebida Amigos, tengo poco y desconfío enseguida Nado en mi pozo de lamentos y mentiras Y reposo al calor de una ciudad prendida Llamas, me llamarás mañana para ver si estoy con vida La ansiedad de ver tu llamada perdida oscuro, tiro una magia y me escudo Estoy tizna y me sacudo Baje unos cambios aunque sigo con apuro Hace unos días, todos los días de Desayuno, veo destellos en las brasas De los puchos que me fumo Estoy extraña, lo contrario a mal Mi mente extraña Dan algún vals, esa canción del flaco ya no me hace llorar Justo que pensaba en vos, me viniste a visitar Estoy flotando en un loop, me río sola al andar No es un mundo feliz, pero algo bueno tendrá algún sentido perdí No asumo la tempestad, afuera hay un huracán Yo tan templado, tan templado Y me reclama, que ando distraída y que querés más ¿Qué querés que te diga oh, esa I... I fell feliz la otra vez, enamorada, enamorada de la vida y me reclama que ando distraída y que querés más, que quieres que te diga, oh yes, ay, I sí. Hay I feliz la otra vez, enamorada, enamorada de la vida, uh, enamorada, ya, yeah. enamorada, ah uh. Tengo este fila y que será si le llaman felicidad Si lo de afuera no me abruma y adentro no quema más Si soy etérea en esta bruma, TNA me va a cuidar Hoy todo es paz en el Olimpo, la tormenta ya vendrá Rápido que ahora es suave viene y va mi sube y baja mi castillo y todo de todo naipes pronto se puede volar dale que hoy abrí los ojos veo claro todo encaja encontré en la flor la calma un gramo para presentar toda la vida contando con ello con algo sufriendo que no lo puedo encontrar y hoy siento que me está brotando que viene de adentro que me, ha, que, me ha, que me hace suspirar pibe resucita mi parte que murió la fe que se me va si otro beso me da yo tengo un Tema pa' bailar con voz que suena mucho más fuerte que el ringtone y me reclama que ando distraída y que querés más, que quieres que te diga oh yes I I fell in love otra vez enamorada, enamorada de la vida y me reclama que ando distraída y que querés más, que quieres que te diga oh yes I sí, I fell in love otra vez enamorada, enamorada de la vida